Bien, continuamos en esta segunda parte. Como les decía, vamos a trabajar con Google Drive para ver un poquito en la práctica estas cuestiones que recién les mencionaba en el video anterior. Lo primero que van a tener que hacer es ir a google.com y en caso de que aún no hayan iniciado sesión, es decir, si les aparece el botón Iniciar Sesión, hacen clic en Iniciar Sesión e ingresan con su correo de Gmail. Si no tienen correo de Gmail aún, acá debajo les va a aparecer una opción que dice Usar otra cuenta, si no les muestra ninguna, les va a mostrar este mensaje. En donde les pide también, digamos, que irse en su correo. Pero como ustedes no tienen, en caso de que no tengan, aquí hay un botón que dice, o una, un link, un botoncito, que dice crear cuenta. Hacen clic en crear cuenta, para mí... Con, ponen su nombre, su apellido, cuál quieren que sea su correo, digamos, les va a decir si está disponible o si ya está usado, eh, les, a, les pide que pongan la contraseña, que repitan la contraseña, eh, siguiente, les va a pedir luego que pongan su número de teléfono o, un, o otro correo para validar la cuenta, y listo. En, en muy pocos segundos pueden tener su propia cuenta de Gmail. En caso de que no eh, tengan cuenta de Gmail y o tengan dificultad para crearse la cuenta, me mandan un mensaje privado por plataforma. Eh, en este caso yo ya tengo una cuenta. Voy a iniciar sesión. Bien, ya inicié sesión. Eh, ahora acá aparece, ya no, ya, ya no aparece el botón iniciar sesión, sino que aparece o mi foto de perfil, o en este caso una letra. Y para entrar a... Eh, a Google Drive, en muchas maneras, muchas formas, una opción es haciendo clic en los tres puntitos, eh, perdón, en los nueve puntitos que aparecen, uy, tú, ahí está, en los nueve puntitos que aparecen acá al lado de la palabra imágenes, al tocar ahí se despliegan todas las aplicaciones de, de Google, y entre ellas aparece la opción Drive. Hacemos clic ahí, y nos va a llevar a nuestro Drive. Otra forma es escribiendo directamente arriba en la barra de dirección eh, drive.google.com, como está acá escrito, que lo, ahí lo pinté, y también les va a llevar a, a Drive. Voy a maximizar, a ver si me deja. Bueno, no me deja. Vamos a hacer así. Ok. En este caso yo ya tengo cosas dentro de mi drive, si ustedes nunca lo usaron puede que les aparezca en blanco. Lo primero, eh, como yo les decía que esto es como un pendrive que está en la nube, lo primero que pueden hacer siempre y tener el hábito es crear carpetas para ir agrupando los documentos en distintas carpetas según una temática y no tener todos los archivos sueltos, mezclados. Eh, para crear una carpeta es muy sencillo, uno va al clic, uno hace clic en el botón nuevo, que está en el lateral eh, izquierdo, se despliega una serie de opciones y elige la opción carpeta. Me pregunta que qué nombre le quiero poner a la carpeta, le voy a poner, por ejemplo, enología y fruticultura, le doy Enter, y ahí se creó mi carpeta. Si yo quiero visualmente, de forma rápida, identificar una carpeta en particular, puedo cambiarle el color. Para cambiarle el color, le doy un clic derecho con el, con el botón del mouse y elijo la opción cambiar color y se despliega una paleta donde puedo, por ejemplo, asignarle un color rojo, por ejemplo. Si yo quiero a algunas carpetas en particular, poder identificarlas de forma más rápida. Eh, un, eh, abro la carpeta con un doble clic, y acá adentro voy a crear un documento, les voy a mostrar cómo se crea un documento, y cómo se comparte con distintos usuarios. Eh, con las diferentes combinaciones que, vimos, que les mencioné en el video anterior, de, de autorizaciones. Para crear un documento, eh, también voy a ir al botón nuevo, y tengo acá diferentes opciones. Puedo crear un documento de Google, que sería como un documento de Word. Puedo crear una hoja de cálculo de Google, que sería el equivalente a una planilla de cálculo. Puedo crear una presentación de Google, que sería el equivalente a un PowerPoint. Un formulario de Google, que no tiene equivalentes en las herramientas de Microsoft. Y además se me van a desplegar también otras opciones. Vamos a ver el documento, que es el más básico y lo más habitual, digamos, para el, para el, uso, para el uso de Drive. Más allá de que Además, también son todas super importantes y vamos a trabajar después con otras. Creo un documento haciendo clic en documento de Google, ya se me va a abrir en mi navegador algo como un pequeño, algo parecido a un Word, digamos, con una barra de herramientas arriba. Acá me da un aviso. Vamos a ponerla a cerrar. Una pequeña barra de herramientas arriba y una hoja. ¿eh? Es algo muy parecido a un Word. Acá en este Word yo puedo escribir sin necesidad de, de, de tener que usar un programa que esté instalado en mi computadora. ¿eh? Esto, esto lo hago otra vez del navegador. Obviamente necesito tener internet. Muy bien. Yo puedo escribir acá mi texto, como en cualquier procesador de texto. Por supuesto puedo eh, hacer lo que se hace en cualquier procesador de texto. Puedo cambiar el tamaño de la fuente. Más chica, más grande. Puedo cambiar la fuente. Eh, puedo poner en negrita. Bueno, justo elegí una fuente que ya está de por sí bastante. Ahí está. Puedo poner en negrita en cursiva, o subrayado, puedo cambiar el color de la fuente, puedo resaltar, no voy a resaltar ahora, puedo cambiar la alineación del texto, dejarlo justificado hacia la izquierda, puedo centrarlo, o puedo justificarlo a la derecha, también lo puedo, oh, perdón, justificar a la derecha, alinear a la derecha, quise decir, o oh, también puedo justificarlo, que lo que hace es, eh, va dejando los bordes parejitos. Eh, bien. Esto, por ejemplo, es útil cuando tengo que hacer un trabajo práctico con otros compañeros y por diferentes motivos no nos podemos juntar en la presencialidad. Eh, alguien puede crear el documento y después compartirlo con los demás compañeros para que todos vayan haciendo sus aportes. Puedo también insertar imágenes... En este, en este documento, eh, para insertar una imagen, para, il, para ilustrarlo, voy al menú Insertar imagen o también tengo acá un botoncito en la barra de herramientas que dice Insertar imagen. Y tengo diferentes opciones para insertar imágenes. Una opción muy interesante es la de buscar en la web. Eh, esto me permite a mí buscar en, a través del buscador de Google una imagen seleccionarla y directamente insertarla en el documento. Si yo la imagen ya la tengo en mi computadora descargada, voy a la opción subir del ordenador y lo que me va a permitir es buscar una imagen de mi computadora. Pero a veces uno está escribiendo un texto, no sé, sobre ciruelas, supongamos, y no tengo y quiero meterle un una imagen de una ciruela en mi trabajo. Y no tengo previamente descargada la imagen. Entonces, es muy útil esta opción de buscar en la web, porque directamente busco acá en la web. Eh, acá me dice que bus buscar imágenes, voy a poner ciruelas. Le doy un Enter. Y la imagen que a mí me guste, la, la cliqueo. Y luego, en la parte inferior, hago clic en Insertar. Y se va a insertar la imagen... Después, por supuesto, la puedo redimensionar desde las puntitas. ¿eh? La puedo alinear al centro, a la derecha. Eh, es, una, es una funcionalidad bastante útil. Hasta acá, en este documento, eh, estoy trabajando yo solo, porque aún no le he dado acceso a nadie. Eh, como todo documento tiene que tener un nombre, para ponerle un nombre al archivo, acá donde, en la parte de la superior izquierda donde dice documento sin título, en este momento, hago un clic, me va a sugerir ponerle el nombre de las primeras líneas que escribí en mi documento. Lo voy a borrar y voy a ponerle, por ejemplo, eh, investigación sobre las ciruelas. Y le doy un Enter. Una vez que doy un Enter, el documento ya queda borrado con ese nombre, pero puedo modificarlo si quiero, volviendo a hacer clic ahí adentro, en ese cuadrito, ¿eh? y lo puedo, puedo borrar y cambiar el nombre, no hay ningún problema. De hecho, si yo cierro esta pestaña del navegador y me vuelvo a mi Drive, tengo eh, dentro de la carpeta Enología y Fruticultura, tengo el archivo que se llama Investigación sobre las ciruelas. ¿Mm? Lo voy a volver a abrir. Bien. Supongamos que yo quiero compartir este documento con otros compañeros, porque es una investigación que estamos haciendo entre varios. Para compartir el documento, no sé si se va a ver, de todas formas voy a chicar acá, para que se vea bien lo, el botón. Ahí está. Perfecto. Hay un botón que viene identificado en color azul, compartir, y que en este momento tiene un candado. Cuando tiene un candado significa que yo aún no lo he compartido con nadie. Es decir, que solamente lo puedo ver yo. Porque soy el que lo creó al, al documento. Para habilitar el acceso a otras personas, tengo que hacer clic ahí en compartir. Y acá se va a empezar a ver esto que les comentaba en la parte 1, respecto de los distintos roles con los que puedo compartir un documento un archivo lo voy a compartir con mi otro correo que es ese lo escribo, digamos, acá ya me lo sugirió porque yo ya me, me comparto cosas entre las dos cuentas, pero si no escribo eh, el correo de la persona a la que se lo voy a compartir y acá al costadito aparece una opción que dice editor si yo hago clic ahí eh, se despliegan y aparecen las tres opciones que hoy, que hoy les comentaba Lector, comentador o editor. Tengo que tener mucho cuidado en compartirlo con el permiso que corresponda. ¿eh? Entonces, eh, ahí entra en juego el criterio del que lo está compartiendo. Si yo quiero que esa persona a la que le voy a com en compartir mi documento solamente pueda leerlo y no hacer ningún cambio, entonces tengo que tener cuidado de marcarle la opción de lector. ¿Vale? En cambio, si yo quiero que lo pueda eh, no solamente leer, sino también hacer comentarios, comentador. Se pueden añadir diferentes usuarios con diferentes permisos sin ningún problema. Yo puedo terminar de añadir a este usuario con este permiso de, comenta, de comentador, y le pongo enviar. Ahora puedo... Bueno, fíjense que hay cambio del iconito, ya no hay un candado, sino que hay como una como dos figuras de personas. Y si me posiciono encima del botón, dice compartido con una persona. Hago clic otra vez en compartir, y como verán, ya aparece el rol, eh, ya aparece que, bueno, que yo soy el propietario, y mi otro yo <ríe> es el comentador. Lo voy a compartir con, otros, con otro correo, mío también. Y este, corre este permiso se lo voy a dar como editor. En este caso no es, un, no es un Gmail, así que no. Vamos a compartirlo con, con cualquier otra persona. Ahí estamos. Y le voy a poner que es editor, por ejemplo. Entonces, a ese otro usuario le va a llegar un aviso de que yo le compartí con la función de editor el documento. Eh, no le no voy a poner enviar para que no le llegue el aviso Cancelo Si yo a una persona le di una, un permiso se lo compartí con un determinado permiso Y después le quiero cambiar el permiso porque me equivoqué No hay ningún inconveniente Porque cuando vuelvo a entrar a esta ventana Al hacer clic en compartir Como verán A este correo lo compartí con la función de comentador Puedo hacer clic ahí Y cambiarlo sin ningún problema, y ponerle, por ejemplo, editor. Mucho cuidado, tengo que hacer clic en el botón guardar, porque si no, no se guardan los cambios. Y ahí se actualiza el permiso para ese usuario en particular. Eh, siempre que lo comparta con otros usuarios que sean arroba, gmail, no va a tener inconvenientes, mayores inconvenientes respecto de la privacidad, porque le estoy dando acceso específico a ese correo, a ese usuario, y con ese permiso que yo le asigné. Se complica cuando le hago eh, cuando lo comparto con un correo que no es arroba gmail. Cuando lo comparto con un correo que no es arroba gmail, como les dije en el video anterior, a ese usuario en realidad lo que le va, va a llegar es un link. Y eh, ese usuario hace clic en ese link, va a poder entrar al documento con el permiso que le hayamos asignado. Pero además, si ese link que, tiene su, que recibió su usuario lo... Eh, lo hace circular hace, con otras personas. Eh, cualquiera que tenga el link va a poder entrar. Entonces siempre eh, tratar de priorizar compartirlos con correos que sean @gmail. Si la persona con la que queremos compartirlo no tiene arroba @gmail, bueno, no quedará otra que compartirlo con su correo, digamos, que use. Pero siempre es recomendable para más seguridad, digamos, priorizar los @gmail.com. La otra opción para compartir es a través de un enlace público. El enlace está acá debajo donde dice obtener enlace y por defecto, es decir, eh, siempre está restringido o desactivado. Eh, Como una medida de seguridad. Eso significa que en este momento no hay un enlace público para este documento. Pero si yo hago clic acá en obtener enlace, en, ese, en esa área inferior... Eh, de hecho, son, dos, son como dos cuadros. Si yo hago clic, hago clic acá arriba en compartir con personas y grupos, se expande el cuadro de compartir con personas y grupos y se contrae el cuadro de obtener enlace. Si hago clic abajo, en, en cualquier parte del cuadro de obtener enlace, se expande el cuadro de obtener enlace, se contrae el cuadro de compartir con personas y grupos. Eh, me muestra un enlace, pero ese enlace aún no sirve. Eh, para que ese enlace sirva... Acá donde dice restringido, tengo que desplegar y poner la opción cualquier persona con el enlace. A partir de ahí, el enlace empieza a ser útil. Entonces, si yo hago clic en copiar enlace, en este botón que dice copiar enlace, y lo comparto después a ese enlace, lo hago circular, por ejemplo, a través de WhatsApp, cualquier persona que haga clic en ese enlace va a poder entrar al documento. ¿Con qué permiso va a poder entrar al documento? Con el permiso que yo le haya indicado acá, al costado. Por defecto, como una medida de prevención, el, el permiso que le, o sea, que le asigna es el de lector. Es decir, cualquier persona con el enlace, si yo no toco nada, va a poder leer el documento. Pero yo puedo desplegarlo y elegir que quien tenga el enlace pueda comentarlo o, más aún, que pueda hasta editarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Un enlace público que por ejemplo sea de editor es lo más, es lo menos recomendable, digamos, excepto, excepto que yo realmente esté queriendo hacer eso, porque eso significa que cualquier persona que tenga el enlace va a poder entrar al en documento y escribir cosas en él, queda claro eso. Entonces esta configuración que ahora está en pantalla, la de un enlace público y que además ese enlace sirva para ser editor, es la más, es la menos restrictiva, ¿eh? es la más abierta de todas y que por supuesto puede tener, eh, puede generar problemas, ¿eh? porque insisto, cualquiera puede entrar al documento, no, no tengo control de quién puede entrar al documento, y pueden vandalizarlo, pueden borrarlo, pueden escribir, pueden sacar, pueden poner cosas. Eh, excepto que yo realmente, en algunos casos, puede ser que sea mi objetivo, que cualquiera pueda entrar al documento, pero eh, no es frecuente, ¿eh? hay que tratar de evitar esto. Este tipo de configuración. Vamos a dejarlo como lector. Bien. Yo copio este enlace. Después me voy a, insisto, a WhatsApp. O le mando por mail a quien yo quiera. La persona que recibe ese enlace hace un clic. Y listo, puede entrar al documento. Bien. Voy a hacer, con escape puedo cerrar esa ventanita. Eh, les dije que una de las funciones era la de comentador, y que por ahí no sé si es, si, si es tan visible, si es tan clara, porque digo, la opción de lector es obvia, entro y puedo leer. La opción de editor también es obvia, entro y puedo escribir, digamos. La opción de comentador, por ahí, es, no es tan obvia. Eh, y comentar, básicamente, implica que yo puedo, por ejemplo, pin, seleccionar algo, pintar un fragmento de texto, voy a escribir algo hipotético. Las mejores ciruelas son las que se producen en la Patagonia de Argentina. Eh, estoy haciendo esta investigación, lo comparto con alguien para que lo revise, digamos, y lo pongo como comentador. La persona que está revisando llega a esta oración y puede, puede preguntarse, bueno, pero ¿de dónde sacaste que las mejores ciruelas son las que se producen en la Patagonia Argentina? Entonces puedo insertar un comentario. El comentario se inserta de una manera muy sencilla. Pinto lo que yo uso, la idea que yo quiero comentar, digamos. Y aparece una opción, un globito, que es un signo más. Que dice añadir comentario. Entonces aparece el costado de la hoja ese globito. Y eh, ahí puedo escribir una observación o una anotación, por ejemplo. En qué te basas para hacer esa afirmación, falta una referencia bibliográfica, por ejemplo. ¿Eh? Yo estoy afirmando algo, algo muy contundente, y no estoy diciendo de dónde, de dónde saqué esa, los datos como para hacer esa afirmación. Entonces, los comentarios son muy útiles cuando quiero que alguien corrija o me revise un documento, o que me haga sugerencias sobre un documento, pero sin modificar, sin poder tocar el contenido del documento. Si yo le comparto mi documento a alguien con la opción de comentador, va a poder hacer eso que yo, que yo acabo de hacer. Ir haciendo clic en los signos más, ¿eh? Eh, ir agregando como notitas al costado. Por ejemplo, puedo también poner un comentario incluso sobre una imagen. Si la imagen, hago clic en el signo más, y puedo poner, qué buena imagen. Por ejemplo. ¿eh? Entonces ahí haré un comentario. Eh, además, sobre los comentarios, uno puede responder. Entonces, si bien yo acá me estoy comentando a mí mismo, si yo solo come, si yo lo comparto a otra persona, y esa persona es la que me hace los comentarios, yo acá debajo puedo responder a su comentario, diciéndole, por ejemplo, eh, tenés razón, voy a poner la cita, voy a poner la referencia. Y le respondo a esa persona. Además, a esa persona le va a llegar un aviso de que yo respondí a su comentario. Eh, finalmente, voy a maximizar esto. Bien. Eh, finalmente, bueno, una cosa que no la conté, que me parece por ahí obvia, pero vale la pena aclararlo, cuando yo comparto con otras personas, y esas personas pueden ser editoras, si esas personas están escribiendo en este momento en el documento, yo podría ir viendo una pantalla en vivo, cómo van las, las acciones que van haciendo, es decir, si alguien va escribiendo, yo voy a ver que, es, que van apareciendo las letras que, que van escribiendo, si alguien pone una imagen, voy a ver el momento en el que aparece la imagen, si en este momento en vivo alguien moviese la imagen del lugar, a mí también en la pantalla se me iría moviendo la imagen del lugar. Eh, les iba a decir, finalmente una, opción, eh, una cuestión que vamos a tener en cuenta, con estos documentos es que, claro, están en la nube, están en internet. ¿Qué pasa si yo me lo quiero descargar para tenerlo en mi computadora? Lo puedo hacer a través del menú Archivo, eh, Descargar, y tengo un par de opciones. Lo puedo descargar como un, como un documento de Word, o sea que después lo voy a poder seguir editando en mi computadora a través del programa Microsoft Word. Lo puedo descargar como eh, con el formato de Open Document. Eh, es si lo puedo bajar y editarlo si tengo LibreOffice en mi computadora eh, o también con Office de Microsoft no hay problema, también se puede editar lo puedo descargar como formato PDF y esto es súper común usarlo y muy interesante usarlo porque supongamos que yo ya termino de hacer mi investigación sobre las ciruelas quedó espectacular, y lo quiero descargar como un PDF para hacerlo circular por, eh, porque el PDF como ustedes sabrán el PDF es un documento que se puede leer, pero no se puede modificar. Eh, y además es más fácil de leerlo porque se puede leer fácilmente desde un celular. No, no tengo que instalar nada para verlo desde un celular. No, se puede abrir desde una computadora, se puede abrir desde, cualquier, desde muchos dispositivos, digamos. Entonces puedo descargarlo directamente como un PDF. Entonces se me va a descargar el archivo en formato PDF. Eh, estas eh, primeras cuatro opciones son las más eh, frecuentes. ¿eh? Descargarlo como un documento de Word, si lo necesito para después continuar editándolo. Lo mismo, el segun, la segunda opción, eh, la de um, Open Document, para también seguir editándolo. Y la cuarta opción, en este caso, eh, la de Documento PDF, cuando quiero descargarlo, justamente como su nombre lo indica en PDF, al archivo, para que nadie lo pueda editar. Eh, voy a descargarlo en este caso como un PDF. Hago clic en documento, PDF. No sé si a ustedes les va a aparecer ahí porque... Bien. La camarita creo que tapa ahí la opción de descargas, pero... Me pregunta qué quiero hacer, lo voy a guardar. Ahí se descargó. Lo voy a abrir al documento ahora. Bien, y ahí pueden ver en pantalla... Mmm, bueno... Yo no uso Windows, por lo tanto les va a parecer un poco raro el aspecto, pero eh, es, un, es un PDF. ¿eh? Créanme que es un PDF. De hecho, se llama investigación sobre las ciruelas.pdf. Y acá está lo, el documento formato PDF. ¿eh? Yo, yo puedo tipear y no puedo. No puedo eh, ahí inserté un comentario. Mal, ahí está. Puedo tipear y no puedo. A un Puedo, les decía tipear y no, y no puedo escribir nada porque es un PDF. Una práctica muy, eh, muy frecuente y que les recomiendo que ustedes la incorporen en, en su cursada es que a, a, se acostumben a hacer trabajos, cuando, sean, cuando se habiliten a hacer trabajos grupales, cuando se puedan hacer trabajos grupales, que se acostumben a hacerlo a través de plataformas como por ejemplo Google Drive. Que haya uno que cree el documento, y que ya tengan todos los Gmail de todos sus compañeros de, de grupo, lo comparta con sus compañeros, obviamente siempre siguiendo las directivas del trabajo que les hayan asignado. Si es un trabajo que se pueda que se puede hacer de a tres integrantes, bueno, tendrá que compartirlo con otros dos. Si se puede hacer de a cinco, bueno, y tienen un grupo de cinco, bueno, obviamente, eso se lo tienen que respetar siempre. Pero hacerse el hábito de trabajar a través de estas herramientas digitales es súper importante y súper interesante porque primero que nos ahorra esfuerzo, nos, porque nos podemos juntar a trabajar en un mismo documento sin estar físicamente juntos, y además podemos trabajar en un mismo documento de forma sincrónica, porque aunque yo lo cierre al documento acá en mi computadora, eh, si lo compartí con alguien, ese alguien puede entrar en otro momento y continuar editándolo. Entonces, uno puede estar un rato trabajando en el documento, otro puede estar otro rato trabajando en el mismo documento, o pueden estar juntos en el mismo momento, eh, trabajando el, el documento son instancias eh, que, a las que ustedes tienen que acostumbrar y aprovechan esta, esta etapa de cursada eh, en una tecnicatura para hacerse al, al hábito de usar estas herramientas digitales porque son eh, son clave para ahorrar tiempo aunque al principio les pueda parecer un poco difícil el manejo, o les pueda resultar, bueno, nada, que les cuesta adaptarse, después de un tiempo, créanme, ¿eh? que les, parece, les va a resultar lo más natural del, del mundo. Siempre para usar eh, esta herramienta de, de crear un documento, siempre lo más cómodo es trabajar a través de una computadora. Eh, ¿Pueden usar Drive desde el celular? Sí, pueden usar Drive desde el celular pero tengan en cuenta que si quieren crear un documento, tienen que aparte tener descargada la aplicación de documentos de Google. Si quieren crear una planilla, tienen que tener descargada aparte la aplicación planilla de Google. Es decir, hay una aplicación para cada tipo de, de archivo que permite generar. Por lo que es más cómodo siempre que puedan trabajar desde una computadora. Además, por supuesto, las comodidades de, de un teclado, en fin. Cosas que resultan obvias. Eh, además para cerrar cada vez que alguien hace alguna, alguna algún comentario le llega una notificación a los correos electrónicos de las personas con las que compartí para que sepan que alguien añade un comentario cuando alguien crea un documento y lo comparto con otra persona a esa persona le llega un correo electrónico avisándole que yo le compartí un documento ¿eh? Eh, quiero decir no es necesario, eh, aunque nunca está de más, pero no es necesario en principio avisarle a la otra persona, che, te mandé un documento, te compartí un documento como editor. En principio no hace falta, porque eh, la misma plataforma de Drive le envía un correo electrónico avisándole. Bien, hasta acá está este eje. Les voy a dejar un pequeño, como en el anterior eje, un pequeño texto de referencia unos pequeños párrafos de referencia y vamos a tener también una actividad para, para que pongan en práctica algunas de estas cuestiones. Nos encontramos en, en los espacios de actividad, eh, va a haber también un foro, un foro que en este caso eh, no es obligatorio, es un foro op opcional, así que los voy a estar esperando ahí también. Eh, recuerden que quienes no hayan participado todavía de los foros del eje cero, o, ni del eje 1, no, no se demoran en hacerlo, sino se les acumulan eh, con, los, con los foros venideros. Eh, Bien, nos estamos encontrando entonces.